Hoy sí van a ver un espectáculo Único e irrepetible Porque lo que hoy ocurra aquí Nunca más Volverá a ocurrir Cariño, quédate en el baño ¡Está el zurdo, mi capitán! ¡Principios! ¡Nosotros sí tenemos principios! ¡Qué fusilado, Federico! ¡Mentira! ¡No me imagino, me que me ha Ahora